Un lindo sonido nos despierta. Nos preparamos un sabroso café. Nos vestimos para salir a lo que nos apasiona. A producir el sustento de nuestra familia. Recorremos larga distancia, sin importar el camino. Donde nos espera un largo día. Vega Móvil, siempre contigo.